En los últimos días, varios casos han tomado la palestra pública protagonizados por periodistas. Uno de ellos es el la agresión a la periodista Yanira López, quien fue golpeada por familiares de un joven acusado de matar a su padre. Martín Camilo, secretario general Duarte del Colegio Dominicano de Periodistas, condena este accionar. Una agresión al libre ejercicio de la prensa, la prensa que está en su justo derecho de asistir a fuentes fijas y fuentes móviles a buscar las informaciones para servir de enlace entre la población y los acontecimientos llevar esos acontecimientos a, a, a todo el mundo eh, debe ser respetada en el libre ejercicio En torno a la investigación que se lleva a cabo en contra de los periodistas Dani Alcántara y Julio Martínez Pozo Acusado de estar ligado a los sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht, Camilo se limitó a exponer que esperará las investigaciones concluyan. Es una situación que hay que esperar las investigaciones que hará el Ministerio Público, encabezado por el Procurador General de la República, el señor Alain, eh, quien es que debe profundizar las investigaciones. Y luego, el Colegio Dominicano de Periodistas, en lo que tiene que ver principalmente con la. Dirección Nacional es el primero que debe trazar la pauta de fijar posición, porque las sesionales se rigen también por políticas nacionales. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.